buenas! Esta vez os traigo un unboxing de lo que he comprado en el Black Friday en Cameo. La verdad es que los de Cameo se han portado genial, porque hice un pedido, pero me equivoqué, y lo volví a repetir y luego añadí el Blu-ray que me faltaba. Entonces les escribí vía Twitter y también por email, para ver si podían reembolsarme el primer pedido, que era el que había hecho mal. El lunes a primera hora ya me habían hecho la transferencia a Paypal. Eso sí que se llama un servicio al cliente de 10. Es la primera vez que grabo con el trípode encima de la cama, así que quizás esté un poquito torcido. Para próximas grabaciones ya me lo curraré un poquito más. Bueno, vamos a ir. En total son 1, 2, 3, 4 y 5. En total son 5 películas. La primera película que sin ninguna duda entró en mi cesta fue Verano 1993. Una cinta catalana que va a representar a España en los Oscars como mejor película extranjera. A ver si hay suerte porque es un pedazo de peliculón. La segunda película que fue directamente a mi cesta de la compra fue Vals con Basir que es una película israelí de animación. Es una especie de Docu Animo Reality, ¿vale? Es, son dibujos animados, pero basado en un trasfondo de lo que ocurre en la franja de Palestina. Eh, esta misma cinta estuvo nominada a como mejor película extranjera en 2009. Es una pena que no ganase, porque para mí lo merecía, ¿eh? la verdad. Es que yo aposté por ella, pero en fin, no tuvo esa suerte. La tercera película, que fue directamente a la cesta de la compra, fue El Principito. De hecho, El Principito es uno de mis libros favoritos. Se supone que es infantil, pero yo me lo leo una y otra vez. Me pasa exactamente con eh, Charlie y la fábrica de chocolate de, de Roald Me han dicho que la película de animación no es exactamente igual al libro, lo que se agradece. Ya os contaré cuando la vea. El único anime que ha entrado en la cesta de la compra... Ha sido el caso de Hannah y Alice. Es una película nipona que tenía muchísimas ganas de ver, así que cuando la vea ya os lo comentaré y haré reseña, por supuesto. La verdad es que eh, lo que es la edición está muy guay porque es una digibox, todavía no lo he abierto, como veis. Os acabo de abrir el sobre y espero que sea una pedazo de película, aunque me han dicho que sí, así que yo me fío de lo que me decís. Y por último, una cinta de animación coreana, de fake. Ya os contaré qué tal está porque tampoco la he visto y tengo muchísimas ganas de verla. Cuando la vea, haré una reseña, también, por supuesto. Como veis, de las cinco películas que he comprado, cuatro son animaciones. Como habéis podido comprobar, de las cinco películas que compré en el Black Friday de la web de Cameo, al 50% de descuento, cuatro, cuatro de ellas son animaciones pero de diferentes países. Una es israelí, la otra es de Estados Unidos y por último, unánime. Tenía que hacer este vídeo sí o sí porque es muy fácil quejarse, pero ver las cosas buenas que tienen las distribuidoras o el buen servicio al cliente también hay que decirlo. Cuando es malo, por supuesto, pero cuando se hace bien también hay que decirlo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.